Amigos estilócratas, amigos en general, visitantes del canal, yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de estilocracia, solamente para enviarles un saludo muy afectuoso, un abrazo muy fuerte por estas fiestas navideñas y con nuestro mejor deseo porque el próximo año sea un buen año para ustedes, aun cuando los factores externos a nosotros, como son la economía, la política, etc., no sean los más favorables. Esperamos que con nuestros buenos deseos y con la serie de temas que tratamos y que nos ayudan a ser mejores, logremos consolidarnos y logremos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Con nuestros mejores deseos, se los digo, se los manifiesto y espero que entre todos logremos tener un país decente y ser nosotros mejores personas. Y para eso estaremos siempre nosotros aquí, para resolver cualquier duda, para asesorarles y para seguir abundando temas que nos pueden concernir, concernir a todos y que nos pueden servir a todos. Muchas felicidades a todos y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.